saludos cordiales Prislines de todo el mundo eh, soy luis de Prisline emitiendo en directo Prisline siempre emite en directo por lo tanto si estás viendo esto ahora eh, no estás todavía suscrito y no le has dado a la campanita porque a los que están suscritos ahora la aplicación les estará avisando para conectarse al directo es buen momento para que tú que lo estás viendo ahora te suscribas si no estás suscrito y le des a la campanita porque Prisline siempre emite en directo y así en las próximas emisiones te avisará la aplicación de YouTube y podrás participar en las consultorías o en los vídeos que hacemos. Insisto, siempre en directo. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos habéis preguntado mucho, que es cómo montar un pequeño negocio en España siendo extranjero. Os voy a dar mi opinión y contamos con un invitado que se llama Wilfredo, Wipe para los amigos. Él está en Perú. Y, y vamos a hacer la consultoría con él vale vamos a, a Tratar de ayudarle insisto dándole nuestra opinión y, y, y para adelante podéis preguntar los que estáis ahora en directo que ya veo que os estáis conectando podéis poner las preguntas en el chat vale luego las revisamos las que de tiempo las que no luego me las miro detalladamente y el que lo vea luego que lo ponga en los comentarios e insisto que se suscriba ahora mismo y le da la campanita, que así en los futuros vídeos le, le avisa la aplicación. Pues, Wipe, si quieres, preséntate tú un poco. Eh, Wipe es un Prisliner que me pidió uh -huh. información, le digo, venga, pues hacemos una consultoría en directo porque el canal de PRIXLINE los protagonistas sois vosotros, ¿vale? Tanto lo que hacemos Gracias. en Instagram como aquí. Wipe, pre uh -huh. preséntate si quieres un poco tu situación para que te conozcan y, claro, y claro, hacemos claro. la consultoría. Claro, ah, ¿cómo están? Eh, amigos de Prixline, eh, bueno, como ya dijo Luis, eh, mi nombre es Wilfredo, estoy en Perú, eh, queriendo hacer emprendimiento en España, eh, viendo las formas y las posibilidades con la ayuda de Luis. Así es que, dale, conéctense y, y empezar a, a, con esta transmisión que creo que va a ser de mucha ayuda, sobre todo para aquellos que queremos hacer negocio o emprender algún tipo de, eh, de negocio propiamente dicho no así es que luis por favor eh, estamos atentos a, la, a las respuestas que nos des a las preguntas sí sí muchas ahora gracias yo os por... lo voy a explicar porque además es algo que me habéis preguntado muchas veces en los comentarios cómo montar un pequeño ne un negocio en españa con poca inversión qué pasos habría que dar uh -huh. yo te lo he estado claro. estudiando WIPE, ahora te doy mi mi opinión detallada pero diles un poco la idea que tú tenías lo que me dijiste por skype claro. Claro, claro. Ahora, te digo eh, para que principio. te conozcan un poco. La idea que tenías claro. tú y ahora ya en base a eso lo trabajamos. Bacán. Eh, voy a hacer un pequeño eh, Un pequeño resumen, a ver, sí. Historial, ¿no? Sí, lo que me dijiste, eh, la grabación, que estuvo muy bien. Sí, sí. sí eh, a ver, en principio, eh, yo tengo 42 años, he vivido 10 años en Japón. Eh, he sido, he trabajado en muchas empresas automotrices y viéndote en cómo trabajan allá. Regresé acá, a Perú, monté un negocio que es de... Crianza de codorrices, es algo que no te comenté, este Luis, eh, pero viendo cómo se han ampliado los negocios acá en Perú y viendo algo, eh, escuchando y viendo algo que tú dijiste acerca de las mascotas y se me prendió el foquito, pues dije y bueno, por qué no hacer un, un hospedaje para, para cachorros, eh, ya que... En España, como en muchas partes del mundo, adoran a sus mascotas, pero bueno, ¿por qué no emprender eso? Eh, hacer un hospedaje para, para ellos, eh, estudiando un poco el mercado, los costos, los precios, y poder hacer de repente una sociedad con, con un nativo, ¿no? Con un español que cuente con el espacio suficiente y poder pues así diseñar este, los espacios eh, exclusivos para las mascotas, ¿no? Eh, es buena idea principio. de negocio, es buena idea aunque yo voy a decir para todo tipo de pequeño negocio que un extranjero quiera montar en España los pasos sí, que escucho. hay edad. aprovecho para responder eh, que nos habéis preguntado Joaquín pardo ahora mismo que si con 65 años se puede montar un negocio claro que se puede en España la edad no es no es limitante a la hora de trabajar lo que importa es tener las ganas de trabajar y ya está Vale, da lo mismo que tenga 65 que tenga 25 como que tenga los que tengas, como si tienes los que sean, vamos, que no, no, no es limitante. Entonces, eh, WIPE. ay hemos perdido a WIPE. Te perdí. Te he perdido, sí. te han llamado, te han llamado tal vez por sí, teléfono. Te ¿Eh? Es que estamos en sí, directo, sí, eh, que sí, lo sí, era, era raro. Vale. Sí, sí, sí, discúlpame, por favor. Pero tú. Sí, ¿cómo como te decía ¿no? eh, vi esa oportunidad de negocio y bueno creo que tú vas a estar averiguando algo y sería bueno te repente para las personas que quieran también emprender algún tipo de negocio eh, se pueda ver no yo yo lo digo y luego lo tratamos de adaptar a, a tu situación o a la de cualquiera de vosotros exacto, exacto. mira para montar un pequeño negocio en españa siendo extranjero hay una, una vía muy buena que es eh, está en la ley de emprendedores y la clave está en conseguir el visado de emprendedor, que además tienen que responderte en 10 días. Y no es necesario TIE, que es la, ya con ese visado te viene ya incluido el, el TIE, por así decirlo. Uh -huh. El que no sepa lo que es el TIE y el NIE está en los vídeos anteriores de Prisline. Pero vamos, palabra clave que os tenéis que apuntar todos, Prislines, es. La ley de uh -huh. emprendedores, eh, cómo conseguir el visado de emprendedor. Sirve uh -huh. para montar un pequeño negocio. O bueno, un gran negocio, según la inversión de cada uno, en España, siendo extranjero. Uh -huh. eh, puntos a tener en cuenta. Bueno, cuando te, te vienes con el visado de emprendedor, eso sí, lo puedes negociar incluso a través de representante, porque la idea de WIPE es venirse como turista, a hacer aquí el Exacto. networking, o como estudiante, uh -huh. no lo tiene muy decidido, a hacer aquí el networking. Y bien montar el solo el negocio, o pensar cómo montarlo, uh -huh. o bien asociarse con alguien de aquí. Es su idea. Exacto. Porque él es muy negociante. ¿Vale? Así es. Total, que luego todo el trámite, yo lo estoy pensando en Wipe, si se viene aquí a España, podría dejar allí un representante que le haga el trámite. Uh -huh. o se admite hacer el trámite a través de representante. Eso es una idea uh -huh. antes de venirte. Puedes dejar allí en Perú a un representante que te haga luego el trámite o volverte venirte a hacer el networking yeah. estando como turista o estando como estudiante hacer el networking y luego ya te vuelves y haces el trámite o dejas un, o un representante allí pero eso tenerlo en cuenta por pues, la claro, una vez que estás aquí ya más difícil nombrar el representante a ver solamente para redondear la, la, la respuesta que me dices para ver si he sí. entendido lo que lo que tú me estás sugiriendo o lo que podría ser en todo caso es que yo esté ya, haga el networking. Si es que se da el negocio, eh, yo tendría que dejar acá un representante eh, legal. Eh, es una idea, puedes dejarlo o no, pero es, un, es una opinión, ¿sabes? Pero sí, claro, la ley claro. te permite dejar un representante. Pero te digo, te voy a decir antes lo que necesitas, todo lo que necesitas, que no es, no es mucho, okay. eh, Wipe, Prilina, no, no es poca cosa. A ver. Pero vamos, puntos a tener en cuenta: apuntar el que, no, el que lo vea luego, tal. Visado de emprendedor, ¿vale? Para el visado uh -huh. de emprendedor, ¿qué te piden? Pues tener unos pequeños recursos económicos para ti y si te traes para la familia, pues para la familia también. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú piensas luego traerte a alguien, Wipe? Sí, a mi familia, ¿no? ¿Cuántos sois, más o menos? Tengo una hija de 20 años y mi hijo de 13, ¿no? Vale, pues te piden, mira, 532 euros para ti, para mantenerte uh -huh. tú al mes y uh -huh. 260 euros 260 por familiar por familia sí. uh -huh. que Eso no es que los hablando... tengas que dar a nadie simplemente que lo que dispongas de ese dinero uh -huh. para 900 euros más o menos que, claro que durante el primer año te vas a poder mantener ¿vale? exacto 532 para ti y 260 por familia uh -huh. segunda cosa importante mil uh -huh. euros para que te lo aprueben uh -huh. y te den el visado de emprendedor tienes que hacer un plan de negocio lo que llaman un que plan es de negocio, ser. un plan de empresa. ¿Qué es un plan de negocio, plan de empresa? Todo esto lo podéis ver luego vosotros en Google tal, pero yo os lo digo uh -huh. resumido. Es un plan en el que tú dices, pues la cantidad de dinero que vas a invertir. Uh -huh. puede ser mucha, puede ser poca, ¿vale? Insisto, estoy respondiendo un comentario que me hacéis mucho muchas veces en los vídeos. Uh -huh. Si vas a crear algún puesto de trabajo, no es obligatorio pero tú en tu, en tu audio de Skype me decías que querías montar una pequeña residencia canina y tal vez ah, poner sí, ¿eh? a alguien allí que lo que lo llevara o que lo cuidara si creas uh -huh. un puesto de trabajo eso va a ser muy fácil que te aprueben el plan ah, Pero puedes no crearlo eso ya pero tiene que ir incluido en el plan de negocio plan de empresa le tienes que decir por lo que vas a invertir si vas a uh -huh. crear algún empleo a qué se va a dedicar el negocio Ponemos como ejemplo el de una residencia canina, podría ser cualquier tipo de negocio. Yo es que el de la residencia canina a mí me gusta, porque insisto, está muy poco explotado en España y tiene gran porvenir. Todos tenemos aquí una mascota, por aquí tengo aquí sí, no la veis porque está por el suelo. Cuando tengo que viajar, te está, nos están cobrando 15 euros, 20 euros al día por cuidarla. Un pequeño viaje ya son a lo mejor 10 días, ya son 200 euros. Y si Exacto. tienes el negocio, lo dijo Wipe y es buena idea. Bueno, cantidad invertir. Si creas algún puesto de trabajo, ¿a qué se va a dedicar el negocio? Y eh, te dan un. Te lo aprueban y tienes tres meses para volver allí con todo esto aprobado al consulado y arreglarlo. Te dan ya la mm -hmm. visa de trabajo y ya te puedes venir un año a montar tu negocio. Mm -hmm. Con vale con el visado de emprendedor y luego ese año te lo renuevan ya por dos o por cinco años vamos una vez que lo has uh -huh. conseguido ya es muy fácil claro qué tienes que aportarles también eh, pues convoco que tienes la experiencia o la capacitación para ese negocio pequeño negocio que quieres montar si sí, puede mira, ser sin eh, experiencia o acá también puede mira. ser capacitación claro eh, a ver lo que pasa es que acá tengo muchos amigos que trabajan en, en servicios de eh, Pongámosles de, de maquillaje y mantenimiento a las mascotas, es decir, los bañan, los peinan, les cortan las uñas, o sea, ya he, he palpado ese negocio acá, porque anteriormente yo me dedicaba al, al negocio de las codornices, a la crianza, producción de las codornices, eh, es más, eh, estuve viendo eso también por, por, por las páginas ahí en España, puedes visitar algunas granjas. Y de ahí es lo que parte el negocio, porque tengo amigos y amigas que, que, que trabajan en, en veterinarias, ¿no? Y, y no es que sean veterinarios, sino se, se dedican a la parte estética de, de, de las mascotas, ¿no? Y es ahí también donde parte justamente la idea de poner un, un hospedaje o, o un hotel o una residencia temporal para los, para los cachorros, ¿no? Teniendo en cuenta que pero también acá. Es una buena existir. idea de negocio, pero puede ser cualquier negocio, insisto, Prislines. que estamos hablando con el ejemplo de cuidar los, los cachorros, pero podría ser para cualquier negocio, ¿eh? que lo sepáis. Perdóname, Will. No, sí, y es más, eh, cuando eh, la idea de, de, de tener gente para que pueda. Cuando definitivamente se va a necesitar personal, porque uno solo no lo va a poder hacer. Y ahí se crea justamente ese espacio en el cual tú me decías. Eh, crear este puestos de, de trabajo claro que sí yo más o menos haciendo un cálculo es entre dos y tres personas y, y ahí yo, también oye, no es obligatorio crear puesto de trabajo pero si creas el puesto de trabajo bueno o en el plan de negocio lo pones que lo vas a crear uno dos ¿verdad? es muy fácil que te lo aprueben es que el plan de negocio sí, sí. te lo tienen que aprobar Sí, sí, no, definitivamente se va a necesitar personal. ¿Por qué? Porque, como yo te había dicho que yo pensaba, o pienso hacer el, el, el negocio en un área rural, eh, alejada de, de la capital de Madrid, voy a necesitar es un vehículo, por ejemplo, para que pueda transportar las mascotas al hospedaje se va a necesitar una persona que tenga que ayudarme a hacer el mantenimiento mientras uno de nosotros vaya a recoger o entregar, en todo caso, las mascotas, o en todo caso recibir a las personas que quieran dejarlos, ¿no? Eh, de todas maneras, se va a crear un puesto de trabajo, no menos de tres personas, pienso yo, eh, y como lo he visto acá en Perú también, ¿no? Eh, claro, con las diferencias tecnológicas y económicas propiamente, ¿no? Una pregunta, eh, que, perdona que te interrumpa un momento. Sí, sí. Solo Wipe. Carlos Vargas nos está preguntando ahora mismo. Os agradezco las preguntas. Eh, uh -huh. Si se pide una inversión mínima para el visado de emprendedor, no. No establecen ninguna inversión mínima. Lo que sí establecen ah, no. es un plan de negocio de cómo va a ser uh -huh. el negocio y, claro, pues que el plan se sustente. Pues voy a invertir tanto va a ser así va a ser así, pero no te piden una inversión mínima dependiendo del tipo de negocio pues se necesita más inversión o menos inversión pero no se establece mm. ninguna inversión mínima vale os lo repito la cantidad que vais a invertir en función del tipo de negocio que sea no pide inversión mínima si crea algún puesto de trabajo lo puede crear o no pero eso ayuda a mm. que te lo aprueben a qué se va a dedicar el negocio el pequeño negocio y uh -huh. poco más y poco más Acordaros, la ley de emprendedores, y en 10 días os dan luego la respuesta. ¿Vale? Perdóname, Wipe, es para que no, para... sí, os, en... os enfadéis un poco, que interrumpo al invitado, pero también lo hago un poco queriendo para darle dinamismo al tema. Sigue, sigue, Wipe. Pero... No, sí, no, y, y, y, no, y me sirve para, para, para hacer las anotaciones incluso. Eh. Y es algo que, que es que es interesante porque en principio yo pienso ir allá es hacer un networking, estudiar, como te había dicho, de repente algo referente a lo que pienso hacer eh, o al idioma, como también te había comentado, eh, no el español, eh, sino otro idioma extranjero, eh, pero algo que me está causando un poco de duda o quiero salir de esa duda en todo caso es acerca de lo que tú dijiste al principio con respecto a dejar a una persona que me represente acá en Perú. Eso, es mira, decir. WIPE, sí. Eh, te lo aclaro un poco. Bueno, eh, es que la idea de WIPE, para que lo que no sepan los PRILINES, él mmm, yo creo que está decidiendo un poco si venir como turista o bueno, incluso venir como turista y matricularse uh -huh. en algo, que podría uh -huh. ser un curso de algún idioma o de algo. Pero por uh -huh. otro lado quiere lo de montar el negocio. Hombre, todo Así. esto lo puedes hacer estando como turista, todo este todo este proceso. Por un lado, te piden. Que, que tienes tres meses desde el momento que te dan la autorización tienes tres meses eso sí lo pones muy claro uh -huh. para volver y allí en el consulado pedir ya la visa de trabajo por cuenta propia ah, vale. okay. Pero lo he estudiado todo esto vosotros contrastarlos luego yo os doy mi opinión que había que podías hacerlo a través de representante Ese pero punto eso, para insisto, no, para hacer, para no el por caso. algunos lados pero no me queda claro si lo que haces de ser representante es el networking que tú quieres hacer aquí que yo creo que ahí sí que lo más aceptado es que te vengas tú aquí te lo hagas te busques cómo lo vas a montar dónde lo vas a montar si con un amigo si sin un amigo si con un socio si sin un socio ta ta ta ta luego lo presentas exacto, aquí exacto. el plan de negocio te lo ponen un sello uh -huh. y ya con él insisto tres meses para volver allí en tu caso a perú al consulado y ya es trámite ¿eh? una vez que tienes aquí el sello es trámite es aportarles claro. algunos papeles pero vamos que es trámite y todo esto en diez días la respuesta mm -hmm. pero no me queda claro pone que lo puedes hacer a través del representante pero insisto no me ha quedado claro si lo que haces a través de representante de lo es que es el consular que te hace talla, a, te, te, te, te ahorra muchos viajes mucho viaje claro y el costo sobre todo el Claro. y una pregunta que te hago tú lo de estudiar por qué lo quieres hacer porque tú quieres yo tengo muy claro que quieres venir a españa como turista a mm -hmm. hacer el networking para montarte el negocio mm -hmm. Y eso lo puedes hacer estando como turista Claro, luego te voy Sí, sí, sí eh, Lo que pasa es que quiero aprovechar el, el tema de la visa de estudiante sí. Para no hacer el retorno tan, tan próximo no Porque hay que tener en cuenta que si uno monta o trata de montar un negocio Lo que más va a necesitar es eh, duro, ¿no? Eh, dinero Claro y si yo me hago el viajecito de, de primero investigar y luego regresar, me estamos hablando de una inversión extra. De más sí, o menos sí, no, mil sí, euros. eso lo entiendo, Wipe, pero lo que no entiendo es lo de, ¿por qué lo de estudiante? Mm, o sea, eh, Por las posibilidades la simplemente. Pregunto. Ah, o sea, es, es para, que quieres estar largar... más tiempo aquí, te quiero decir. Oh, claro, exacto, lo quiero hacer de largo, ¿no? Y si es que es como tú me dices, el, el que puedo contar... Conseguir... ¿A qué te refieres? ¿Hacer de largo el network. Claro. Exactamente. ¿no? Ah, eh... claro, que no te vale venir 10 días a hacer el networking corriendo, ya te entiendo. Hacer el networking corriendo, uh -huh. ya te entiendo. Exacto. Pues sí, estoy de acuerdo contigo ahora que lo estoy entendiendo. Claro, tú dices, me vengo aquí, me matriculo de un curso de algo, pues yo qué sé, por un año, por ejemplo, por seis meses. Uh -huh. si tú que tienes experiencia uh -huh. en montar negocios lo sabrás mejor que yo. Uh -huh. Y. No y ya, claro, y en ese tiempo mientras estoy estudiando, aparte tengo 20 horas todavía para ganar dinero si quiero en otra cosa, y aparte me hago mi networking y me diseño cómo va a ser mi pequeño negocio. Es eso lo que Exacto. me quieres decir, ¿verdad? Ya te y cojo. conseguir a alguien también claro, que pueda... Claro, y te puedes eh, poner pues, hasta en un año vista, por claro. ejemplo. Ya, Porque, te, ya te cojo, sí, hay, sí, Algo sí, hay que poner claro, eh, todas las personas que emprendemos, hacer un negocio no funciona de la noche a la mañana. Construir el negocio toma su tiempo se tiene que hacer un estudio de mercado, eh, más o menos saber, eh, sobre todo, dónde vas a ubicar el negocio. Eh, hay que tener en cuenta que yo acá en Perú podría sabría dónde hay más gente, dónde hay más posibilidades de poder este, eh, hacer que desarrolle el, el, el negocio. ¿no? Pero yo tengo que ir allá a hacer un estudio de mercado, el networking, como tú me dices, eh, contactar con alguien que quiera invertir conmigo, una cuestión de sociedad eh, y hacer incluso eh, hacer un hospedaje no solamente es abrir la puerta de una casa y venganse acá los cachorros, sino hacer la, las diferentes este, sitios donde van a estar, eh, la salubridad. Eh. Sí, está claro todo y todo eso yo sí que te sugiero que lo pongas en el plan de negocio porque es lo que te piden. Cuando el plan de negocio esté mejor detallado, mejor no decir mira voy a hacer un Exacto. negocio para cuidar perros y ya está no pues lo voy a tener no, no. esto el tema de la salubridad va a ser así la, el no sé qué va a ser así. y te digo el una idea si consigues por ejemplo tú lo quieres poner en un pueblo si consigues que el ayuntamiento de ese pueblo le dé el visto bueno eso es lo que quiero hacer claro es eso, que ahí te lo aprueban muy muy fácil muy sí o sí es la eso, clave eso es lo fíjate lo que te digo porque es esto cierto. tú lo tienes que presentar aquí en un negociado que hay aquí en España. Pero si ya, por ejemplo, lleva que el ayuntamiento donde lo quieres montar, del pueblo de donde sea, le parece buena idea, es que vamos, es fácil, fácil, y si encima vas a contratar a una persona, facilísimo que te lo concedan. E insisto, Exacto. te responden en 10 días. Exacto. Pero es que, que, que sí... Justamente o que no. por ese y para la la respuesta y es que por... sea que sí, lo mejor es que lleves el visto bueno de tu ayuntamiento donde lo vayas a montar el plan súper detallado cuanto más detallado mejor que tú sabrás mejor tú sabes montar planes de negocio verdad uh -huh. una vez uno de vosotros me, me preguntaba cómo montar un plan de negocio alguien de argentina que uh -huh. quería venir aquí a montar a hacer zapatos y a él le asustaba sí. un poco lo del plan de negocio a ti veo que no te asusta tú ya estás más acostumbrado a eso verdad Wipe? A ah, montar claro, un plan de negocio. Ya, ya, ya he tenido caídas y levantadas así ahora, es que... ahora nos lo explicas un momento ahora nos das tú la clase antes un inciso alguien aquí en los comentarios me dice, como autónomo emprendedor de responsabilidad limitada, ¿no se requiere ningún capital social mínimo para iniciar un negocio? Efectivamente, yo he dicho que la ley no te habla de un capital mínimo para el plan de negocio. Pero efectiva pa, para pa ser autónomo tampoco te piden, eh. Ya estoy respondiendo. Ahora, ah, si lo que quieres es, ver. claro, es que luego tú la, el negocio lo puedes montar o como autónomo o como empresa. Como, claro, claro. Yo, por a ejemplo, Prisline lo hay, tengo como hay empresa. Una... Que podría ser ver, como autónomo, pero lo tengo como empresa por tema fiscal. Ahí sí, para una empresa claro. te piden un capital mínimo de 3.000 euros. Aprovecho para contestar. Mm -hmm. ¿Vale? ya, sí esta tarea monta. también pero para. Pero ojo, porque un yo tengo. Wipe, una... eh, es un sí. dinero que no sale de vuestro bolsillo. Simplemente dicen, Ah, mira, Obviamente mira. que no, obviamente que no. Claro, claro, eso entendemos. está en papeles y en claro. lo que tengas este, de utensilios o exacto, útiles de escritorio. Es, Entonces, si es que este claro. lo montamos como una sociedad, nos piden un mínimo de 3.000 euros, pero que pueden estar ya invertidos en la sociedad. Pues mire yo he Exacto. comprado aquí las cadenas para los perros tal lo que da y ya con eso también vale para esos Va, 3, entra, Claro Claro, no es que sean tres mil euros que haya tener eh, en el banco eh. Pues mire el sí, móvil sí, de la empresa me ha costado ya mil euros el no sé qué y eh, eso podría valer yo os doy caminos legales vale, mi opinión vale vale y si eres autónomo no te piden capital mínimo o esa es otra decisión que luego pero lo primero yo es que estoy yendo un poquito a lo importante porque luego ya si montamos como autónomo como empresa sería una decisión posterior pero lo primero es un poco que nos den la autorización insisto la clave para los que los acabáis de incorporar el visado de emprendedor os dan la visa uh -huh. en 10 días la respuesta en el consulado para lo cual uh -huh. tenéis que venir primero montar un plan de negocio uh -huh. y Cuéntanos Wip, un poquito cómo es un plan de negocio para los que no lo sepan cómo lo harías tú que seguro que lo sabes mejor que yo y... A ver, Lo que pasa eh, la experiencia que tengo acá en perú lo quiero aplicar allá en, en españa eh, con las diferencias claro está y más o menos tratando de aplicarlo a como yo he estado viendo gracias a tus tutoriales y algunos vídeos que he estado viendo es acerca de los pueblos que están pues este prácticamente desapareciendo y los grandes espacios que hay el campo y toda esa situación es por eso que yo ahorita lo que estoy más preocupado es en buscar es este pueblos que estén en un rango de 20 o 50 kilómetros cerca a, a la capital en este Exacto, caso de si madrid coges ¿no? una sugerencia Wipe, yo es lo que haría porque en la capital vas a tener a muchos posibles clientes luego si montaras Exacto, este tipo no, de negocio no definitivamente eh, donde yo voy eh, señalando el negocio no es en los pueblos sino es en la capital claro pero tenerlos al pueblo si fuera este negocio es, Exacto, alojados en los pueblos. ¿Por qué? Porque hay un, bueno, no molestaríamos a los vecinos. Dos, eh, porque eso también es, eh, son requisitos importantes eh, que tener en cuenta, que son animales y siempre van a ensuciar, van a hacer bulla. Entonces, si se, ha, si se monta en un lugar lejano, eh, definitivamente no vamos a tener problemas con los vecinos. Es más, eh, sería una motivación de turismo porque eh, los mismos dueños en algún momento van a tener que ir a recoger a sus animales o dejarlos y harían pues una escala no muy larga para dejar a sus mascotas y quizás ahí aprovechar también un pequeño nicho, eh, no sé, de restaurantes o alguna cosa para los que vivan cerca de los pueblos, ¿no? Es una conectividad prácticamente, no son nichos que se abren a base de un negocio y eso es lo que quisiera proponer, pues de repente en algún ayuntamiento hoy mediano es que, pequeño Guipe, si te consigues el visto bueno del ayuntamiento te digo yo que prácticamente tienes ya el visado de emprendedor fíjate lo que te digo mira cómo hablando entre todos sacamos muchas cosas lo que os digo en la inteligencia colectiva porque yo no entendía por qué te querías venir a estudiar ahora hablando contigo lo he sacado es que gracias a que te vienes a estudiar en vez de estar aquí una visita de 10 días que eso no te da tiempo a estudiar todo para esto, nada claro para nada Te matrículas en algo de seis meses o en algo de un año siempre lo podrías mm -hmm. dejar luego si acabas sí, sí, sí, claro, sí, claro. sí. ah, mi idea es como te dije estudiar es eh, de todas maneras un año eh, sí, algo diferente a pero, administración por ejemplo porque si es tu negocio tienes que saberlo administrar pero, y para, para, que, majeto, claro, pero para que lo pueda aplicar cualquier preliminar que nos esté oyendo porque eh, seamos tu ejemplo como esa la idea es muy buena estudiar algo pero sobre todo para ganar tiempo porque es que con eso tienes casi un año para venirte uh -huh. a hacer el networking, buscar donde un socio incluso. Exacto, básicamente eso. Buscar un eso. ayuntamiento, Encontrado, claro, eh, un ayuntamiento a... que te apruebe luego el plan de negocio, desarrollarlo Exacto. bien, es muy buena idea. Yo y creo hacer, que, ha, que ha quedado. Perfecto. Yo creo que a todos los que me preguntabais, Luis, hace un vídeo de cómo montar un negocio con una pequeña inversión en España. Yo creo que los puntos, las dudas que os hayan quedado, ponémelas ahora en el chat. Y WIPE, tú también dímelas y las sacamos entre todos. Yo me puedo equivocar, ¿vale? Pero os doy toda la información que tengo de mi mejor fe. Vamos. Mira, hay otra idea de negocio que también se, se me, me ha estado dando vueltas en la cabeza. No sé si tú conoces las Codornices. No, ¿las no las Bueno, las conozco. Las conozco, pero no como. No como negocio. Ya, mira, ya, acá... Ya te he oído, ya me... te he oído, ya te he oído que has, has tenido algo de eso, ¿no? Sí, de... sí. 50 mil aves. Esto se podría aplicar a cualquier tipo de negocio, claro que No, me... definitivamente. Yo tuve una granja de 50 mil aves. Uy, ya. ya, producía un promedio de 45 mil huevos de codorniz que se eh, vendía a los supermercados. Pero lo que pasa es que aquí en Perú sucede algo. Eh, si alguien ve que tú vas bien, lo abren. Y no uno, sino 10, 20 y empiezan las Eso cosas pasa, a creo, En todos los sitios, pero bueno, aquí a lo mejor te pasa menos. Mira, Wipe, antes de que emitiéramos ahora en directo, me estaba sugiriendo un poco... Esto de las codornices me parece también muy buena idea. ¿eh? Yo de mi opinión. Sí, tía. sí. Pero me ha dicho sí, una sí, cosa sí. que no me ha parecido tan buena idea, que decía él... El tema de lo de la ropita para los animales. Y yo le he dicho, ahí ten cuidado mm -hmm. que vienen los chinos y eso y te... sí que te lo clonan rápido y más barato. Ahora, las codornices dudo que te lo hagan. Y el tema de cuidarlo las mascotas tampoco. Sí, sí. No tardarían y bastante de... más. Ahora, ropita para animales, ¿verdad? Mira, a ver, te explico. ¿Cómo funciona acá un negocio y, y se ha aplicado? Lo que pasa que cuando. Tienes que me... tienes que. A ver, si yo me dedico a los perros. Y viene por decir eh, un cliente, a ver, voy a, voy a dejar a mi mascota y tienes un, eh, un shop eh, de, de, de ropa o de alimento de los, de los animales, sí o sí va a tener que ver, ¿cierto? No es que tenga que hacer una escala mayor, pero si entra y dice, oh, voy a recoger a mi, a mi cachorro y ve de repente un vestido, una ropa para, para acá, va a decir, oh, esto me lo puedo llevar si es que es invierno, por ejemplo, o alguna correa, qué sé yo, es... Ambientar no solamente sí. el hostal o hospedaje, sino dentro de la misma abrir un pequeño puesto de venta eh, variada eh, de productos para los canes. Sí, claro, claro. Eso está, sí. Dentro de, está dentro del, de, de, claro, del claro. trabajo, dentro de lo que estás ofreciendo, ¿no? Es más, si tú no puedes tener, eh, y esta también es una idea que, que, que, que se me da, ¿no? Eh, si tú no puedes tener eh, este local en Madrid, por, obviamente por razones de, de tamaño, puedes alquilar un stand, así como las agencias de viaje, en la cual puedes tener eh, una pequeña oficina en la cual se, eh, se diga pues, ¿no? que, que, que se aceptan los animales, este, hay hospedaje para, para, para tus canes. ¿no? O sea, son ideas que se me dan eh, para captar clientes, un poco de marketing, ¿no? eh, y bueno, ...todo dispararlo en la web, que todo ahora todo es por web, ¿no? Y eso tendría que estudiarlo también, como es la, la cuestión allá en, en España... Eh, ...hacer un nicho periférico de, de posibles clientes, ¿no? De poder lanzar, eh, qué sé yo, folletos o eh, eh, invitaciones... ...para que puedan venir a, a, al, al Hostal Paracanes, ¿no? Pero para eso tengo que poner primero el hostal... ...y pues sí, pues voy a necesitar de todas maneras un nativo que tenga una propiedad medianamente... Adecuado, ¿no? Y podamos conversar y hacer una sociedad, ya sea anónima o simplemente como emprendedores, ¿no? Yo lo ese, ese, sí, lo, lo que veo, lo que me parece genial es lo cómo te lo has estructurado. Porque tú. Claro, tú es una cadena, ¿no? Claro, es una cadena, pero WIPE, lo que más me encanta es que tú dices, bueno, vamos a ver, si yo quiero montar, me da igual lo de las codornices que están diciendo aquí en el chat que es una idea genial y estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sea lo de las Mira, codornices, te... sea lo de los perros o sea lo de que cualquier prisliner se le ocurra. Lo que yo creo que mejor podéis sacar en este vídeo, aparte de la ley de emprendedores, ¿vale? es el visado de emprendedor, para ser en concreto, es como Wipe lo ha planificado. Dice, claro, es uh -huh. que yo esto no lo puedo montar desde Perú para montar un negocio en España, lo que tengo que hacer es irme allí, pero ¿cómo me voy a ir 10 días allí de turista? Pues me hago lo de los estudios y te, ahí ya tengo un año por ejemplo para buscar tranquilo todo lo que necesito como están diciendo en los chats o un socio también que también lo ha dicho exacto, exacto Busca mi socio un ayuntamiento mm. que me apruebe el proyecto etcétera etcétera etcétera también os digo una Mira. cosa para no desanimar también algo hay mm. que decir que me acaba de venir perdona Ah, ya mismo te cedo la palabra si estás irregular si estuvierais mm. irregulares que algunos está pues como la invitada que tuvimos ayer Uh -huh, uh -huh. También podíais hacer el networking. Pero claro, claro no sí. lo podíais montar. Entonces tendríais que no. saliros y una vez que estáis, por, en tu caso, en Perú, arreglarlo. Que también uh -huh. se podría. ¿eh? Que no sé qué leyenda urbana uh -huh. hay que si he irregular, luego ya no puedo volver a entrar. Eso no es así. Ah, lo que pasa es que en algunos países de Europa hay penalidades. ¿no? Por ejemplo, en Yo, Japón son cinco años. Mira, llevo toda la tarde estudiando este tema, Wipe y en uh -huh. más de unas páginas de abogados te pone que si estás irregular pues puedes hacer el networking hombre mejor hacerlo todo bien pero yo digo para el que sí, esté claro. irregular el que esté irregular no puede montar el negocio vale pero lo que sí puede hacer es el networking tal pero claro no le van a aprobar claro es que es verdad tendría que salirse primero para volver a entrar es verdad porque es uh -huh. que cómo va a ir a montar el, a, a, al ayuntamiento a presentar plan de negocio estando irregular vale. no, es poco tormenta difícil. de ideas sí, es es verdad. Es podría difícil. hacer el networking y poco más salirse y luego volver a entrar ¿cierto? Exacto, me parece Ahora, mejor tu, tu sistema Wipe sí. sí es lo que Pero bueno yo, creo que yo incluyo vaya el siendo, debate ¿no? ¿vale? que es bueno también ¿verdad? mover todas las ideas un poco pues, No, aparte de eso que mira y, es que, y eso es algo que todo el mundo tiene que saber y es algo que me inclina por ir a España y no a otro lugar es que en mm. España así te quedes irregular al tercer año te haces residente y eso creo yo que en ninguna parte de Europa lo hacen, ni de Asia, excepto Perú. Perú acepta a todo el mundo y a los, al año te dan la residencia. Pero, eh, pero en Europa creo que el único país es España. O sea, y eso es fantástico y fabuloso. Aparte que hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces la comunicación es más fluida, es espectacular en ese sentido, ¿no? Porque ha eh, dudado a irte a Canadá, ¿no, Wipe? Sí, sí, yo he estudiado la idea de irme a Canadá, eh, más que todo por las cuestiones económicas, eh, pero hay una cosa, en Canadá definitivamente no podría ser emprendimiento, es mucho más complicado. Es lo que te iba a por preguntar, su... ¿por qué has decidido España? Mm, no, eh, las oportunidades son más eh, difíciles eh, en cuestión de emprendimiento, quizás en cuestión de trabajo como dependiente sea más fácil eh, porque ahí hay un déficit mucho más grande que España incluso, pero ellos están en una vía de desarrollo más eh, más rápida que España porque eh, no, hay, no hay que ser ciegos. España está en una crisis también, eh, eso yo lo tengo bien claro, y allá no. Ya eh, otra cosa que también muchos preguntan es acerca del frío. Eh, yo creo que en Canadá morirían en todo caso. En ah, España claro, no. Claro, en no Canadá sí que os ibais a morir de frío. Sí, <ríe> Aquí no. no. no. Allá, Mira, yo los, estoy sudando que con tengo la camisa esta. Oye, Wipe, nos están diciendo aquí en el chat, dice que con el tema de la codorniz hay que pensar en, en los análisis fitosanitarios. Dicen que es muy buena ya. idea. Eso es lo tú lo tienes controlado, ¿no? Porque si ya. A ver, a, ver, ya a, ver. ¿eh? a ver, ya, yo he tenido el negocio ocho años acá. ¿eh? Incluso se hace sacar este, aves híbridas. O sea, que sol, eh, no es necesario un sexaje tan minucioso para separar hembra y macho, ¿no? Porque a, a nosotros nos serviría solamente son las hembras, más no lo son machos y no tendríamos que esperar gran tiempo para separar, eh, mira, yo de todas maneras voy a acercarme llegando allá, Dios mediante, es algunas empresas que se dedican a la, a la crianza de codornices, a, a las avícolas, no no sé cómo se le dice ya, pero sí, por ahí avicolas, tengo un contacto. Algo así, a ver, sí, sí. Pero penosamente tengo he visto que hay dos o tres empresas que han cerrado, eso un poquito que me desalentó, no eh, pero acá en Perú funcionó lo de las aves, ¿por qué? Eso se podría aplicar, por ejemplo, en ayuntamientos pequeños. ¿Y por qué en ayuntamientos pequeños? Eh, porque hay el espacio. Incluso podría ponerse a, a la municipalidad, o en este caso al ayuntamiento, eh, para hacer ese negocio porque se necesita de todas maneras personal. El producto que sale, eh, son dos, ¿no? son hasta tres. Eh, es el huevo de codorniz, es la carne de la codorniz, es la codornaza, que es más que el guano, que es muy muy bueno eh, tiene bastante hidrógeno y para los cultivos es, sobre todo para las verduras y frutas es lo máximo acá lo compran a buen precio eh, pero nuevamente tendríamos que estar en contacto con una persona que sepa de agronomía o que quiere invertir no es un negocio esclavizado sí, no hay descanso Son, tienes que trabajar de lunes a domingo ¿ya? eso sí el negocio de las codornices es como son seres vivos, de eh, que ellos comen todos los días y se tienen que limpiar el interdiario, eh, todas las excretas. Pero pienso yo, yo no sé cuánto esté el precio de los huevos de codorniz ya caro, ni, ni de a, la carne. vamos, yo en Perú no sé, pero yo aquí si voy al supermercado, voy al Carrefour y vamos, a precio de oro, ¿eh? Cotizado. A ver. Aquí yo entonces, lo veo. Entonces, o los sea, envases, vamos, como si fueran oro casi. Entonces es una idea, mina de oro. ¿eh? Si tienes experiencia. <ríe> Y, la, no, y sobre entonces, todo insisto que daros la idea de cómo se puede montar un negocio con pequeña inversión o con gran inversión eso ya cada uno siendo extranjero acordaros mira, la ley ejemplo, de emprendedores el visado de emprendedor mira para 3.000 aves se necesita más o menos 100 metros cuadrados de terreno Ya similar va a ser de 100 metros cuadrados 150 metros cuadrados para 3000 veces. Pero eso lo puedes montar en cualquier pueblo de estos despoblados, yo creo que el metro ah, cuadrado va a mira, estar barato. Claro, la cuestión que tenga comunicación y esas cosas, pero también los hay, claro. Lo que se necesita básicamente para abrir un, un tipo de negocio de codornices es agua limpia, electricidad, en este caso también calefacción porque no sé, bueno, tengo que averiguar Si te vas a Andalucía la calefacción va a ser poco gasto. Si te vaya no para el norte de España, va a lugares cálidos para. para si te, para te sirve de cálidas. algo, Wipe, en Andalucía las casas para humanos no llevan calefacción, porque no la necesitan. Ah, en Madrid ya. sí. Uf. Y en el norte también. Pero las, las casas de abajo, de Sevilla, Málaga, no las construyen con calefacción. Para que tengan miedo al calor, a... al frío, vamos. ¿Llega bajo cero la, la temperatura? En, en Andalucía Madrid. no. Muy, muy raro. ¿Qué? Bueno, a lo mejor en alguna ocasión, pero a lo mejor una semana. Claro, que a lo mejor para negocio de cornices pues hay que tener cuidado, claro, a ver si en esa semana la Sí, jubes... sí. tiene que ser muy cerrado. Claro. E ese es un estudio más amplio, pero de qué es negocio, es negocio. Pero la inversión también es alta. Acá mismo en Perú, la inversión más o menos en euros sería unos para 30.000 aves, 3x3, mil 90.000, 100.000, unos 40.000 euros más o menos. Es que con, con ese dinero puedes montar... Otra cosa <ríe> Claro, claro o bueno. sea, Para ese tipo de negocio de cornices es muy alto Porque no solamente son las aves en sí, sino es el... Sí, toda la infraestructura Se tiene que hacer este un trabajo tecnificado Incluso la alimentación, la bebida, eh, la iluminación, el espacio físico Y luego viene todo lo que es el trabajo de la logística Porque como va a ser en el campo Tienes que hacer un traslado ya sea a supermercados o, o de repente bueno, pero, a lugares donde... Pero España ¿no? tiene buenas comunicaciones, ¿eh? eso sí que te lo digo. Mira, todos los pueblos de Galicia tienen ahí vacas y leche y tal, y hay, hay, hay circuitos de recogida. ¿eh? No es... Ahí me gustaría llegar. Bueno, eso todo donde... eso lo vas a hacer tú muy bien. Ahora, en tu año de networking o los meses que necesites, no Wipe. Vas a tener, vamos, muy buena idea, quería la Wipe me lo dijo, me dijo su Skype, digo, venga, vamos a hacer el que lo conozcan todos los crilines. Si quieres preguntar algo más o añadir algo más que tú quieras, Wipe. Sí, eh, algo como tarea también, Luisito, eh, Luchito, es acerca, a ver si te haces un programa con respecto a, al TLC que tiene, creo que Perú y Chile, ¿no? El tratado y la manera de libre comercio te refieres. Exacto, y cómo claro, ahí exacto. no he profundizado mucho porque claro, más o menos lo hacemos un poco para pues para ayudaros a la gente que quiere trabajar y tal. Eso ya no vamos a temas, pero bueno, yo lo estudio el TLC sí, pues tratado de libre comercio, lo hice, pero claro, porque sí. otra cosa que he visto bastante es que en España no hay conductores. No, no, se precisan. Sí, se pre mira, el otro día estaban hablando de lo de los pueblos en las televisiones nacionales. Porque ya Exacto. todo el mundo me sí, conoce sí. aquí como el que o sea que no que no cree o sea lo estaban pidiendo eh os lo juro eh 15.000 conductores están necesitando ahorita se España. necesitan conductores y se necesitan repobladores de pueblos prilines tenerlo claro y gente Exacto. emprendedora y con ganas tenerlo súper claro eso, entonces pues este Luchito, yo espero llegar pronto allá y, y si se da la oportunidad de podernos encontrar y conversar y ver eh, cómo se puede hacer emprendimiento, pues Dios mediante hacerlo, ¿no? Hacerlo y nada, para adelante, para adelante y a todos los chicos que están ahí. Siempre hay que pensar en ser independientes más que dependientes. Claro, mira, eh, Wipe, un ejemplo de los chicos que están aquí, Jesid Gutiérrez nos dice, "Hola, Luis, soy artesano, trabajo con el vidrio refractario. Tengo alguna opción de migrar a España para montar mi negocio allá, como lo haría para mis papeles?" Jesid, veo que te has debido de acabar de incorporar. Acabamos de hacer el vídeo entero con Wipe. Uh -huh en su uh -huh. caso pero valdría para tu caso perfectamente como artesano uh -huh. ahora el que quiera emprender que se vea luego este vídeo que tome notas vale puntos fundamentales eh, la ley de emprendedores en 10 días dan la respuesta eh, os dan el visado de emprendedor podéis estar un año y luego lo prorrogan para dos años luego para cinco y ya luego os quedáis para siempre si queréis o hasta que os canséis y eh, Algo simplemente punto importante hay que crear un plan de negocio puede ser del Exacto. vidrio puede ser de las codornices puede ser de lo que sea un plan de negocio un plan de empresa que es un plan de negocio donde explicáis por lo que vais a invertir cómo lo vais a hacer si vais a contratar a alguien o va a ser para ti solo para el vidrio y ya está ese plan de negocio te lo aprueban aquí con te vas luego al consulado y en 10 días te tiene que responder el consulado por ley en 10 días o sea que lo más Exacto. importante es lo que va a hacer WIPE, venirte y crear el networking donde lo voy a montar y tal. Así es, así es. Mire, y, y algo que es importante y esto espero que también los chicos lo tomen en cuenta si es que quieren emprender, eh, inténtelo. Eh, aquel que no lo intenta nunca va a saber si funciona o, o, o no funcionó, ¿no? Eh, y va a haber la oportunidad también de poder apoyar a aquellas este, personas que están sin papeles y que sé que la están pasando mal en algunas ocasiones porque son trabajos solamente por horas y no creo que sea necesario pues eh, tanta tanta eh, tanto doc tanta documentación para poderlos apoyar no eh, pero eh, como les digo emprendamos chicos eh, nosotros los latinoamericanos creo que nos hemos forjado a, a, a punta de, de emprendimiento al menos el perú es un país de emprendedores si tú algún día vienes acá perú acá todo es negocio en Perú todo es negocio te, te venden si te tienen que vender la piedra te lo venden la piedra y pues eso es, es, es lo, lo suyo, que es lo que están intentando aquí quieren que es pase aquí pero hay menos cultura huipe en españa y en de europa en general y en europa en general hay menos cult cultura de emprender hay menos sí. pero sí. es lo que quieren es la única manera ¿eh? estoy de acuerdo no, con no. El, el motor de, de este país es el emprendimiento o sea no hay no hay otra cosa si bien es cierto hace falta muchos profesionales pero acá en, en todas las esquinas ves negocio y el negocio mueve todo el capital porque lo que tú estás vendiendo eh, Otro lo está comprando y, y es, una, es un círculo que nunca acaba. ¿no? O sea, yo pienso que es eh, el futuro, ¿no? Y que es mucho trabajo, eso sí. Se si duerme pocas horas, eso sí. Lo que a mí me sorprende es el horario de trabajo en España, que son solamente 40 horas a la semana. Perú, ah, solam trabajo. ah, solamente. Yo no, ¿eh? yo trabajo 16 horas al día. Mira, aquí son ahora las 12 de la noche ya y aquí estoy haciendo el vídeo. Yo te digo en, y mañana eh, formal, mañana ¿no? o sea tengo seis horas para dormir hoy. Yo mañana a las seis estoy en pie. Es el horario, pero no todos lo cumplimos, ¿eh? También que quede sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, Hay que hacerla, hay que hacerla. Hay claro, que si hacer, hacer algo, pues en España yo hago. La cosa que o o que si cumplir. quieres ayudar a los priliners, pues hay que estar ahí. Exacto. Es sí, verdad claro, y te lo, lo agradecemos mucho lo porque porque esto de acá, eh, si no te encontrabas yo estaba en barco a la deriva, como hay una canción de Isabel Pantoja, creo, ¿no? Algo así. Sí. Eh, no, y te y lo agradezco. Claro, muy... Wipe, y está claro que el que quiere sacar un negocio adelante de vidrio, de, de lo que sea, de, de lo que sea, eh, uh -huh. es echarle ganas y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. Es una buena idea también, por eso la presentamos también, ¿verdad? es que también, eh, trabajar por cuenta propia. Aquí tenéis a Wipe, que es un veterano del tema. Es muy buena es idea, ¿vale? Pensarlo también los que seáis artesanos y, y, y eso, y, y ya es un camino, es un camino. La clave es el plan es. de negocio, crear un plan de negocio de cómo va a ser ese negocio, ¿vale? Es más, hasta una idea así, así, que se me ocurre ahorita, así, rapidito nada más. Si hay mucha gente que quiere hacer plan de negocio o tiene algún tipo de negocio, bueno, vamos, vamos a juntarnos, vayamos a un pueblo y. Claro, es que, es que encaja, Wipe, encaja con lo que están diciendo en el chat, encaja perfectamente con lo de los pueblos. Tú lo que tienes que hacer, claro. te vienes, te buscas un pueblo que el, que el ayuntamiento esté de acuerdo y te digo que lo tienes y nos lo cuentas, nos lo cuentas luego, claro. amigo. ¿eh? Dios mediante, claro que Dios sí. Mediante. Y aquí el que quiera hacer emprendimiento, véngase, vamos. Claro, y el juntos. que quiera, mira, luego Wipe igual le contrata ¿eh? sí. para cuidar allá las ah. codornices o lo que haya que cuidar. Exacto. O, o los perros y al final de perros, o las dos cosas que también podría ser, ¿eh? Eso ya. Y el, y, el, y hay pueblos que necesitan de todo, más que todo vida. Sí, no, no, de verdad tenerlo claro, lo de los pueblos, eh, tenerlo claro que va muy en serio a repoblar España. Sí, sí. Ah, otra cosa, Luis, por favor, dime, eh, dime, tú que dime, estás dime. allá y sabes y sabes de las leyes que están allá averígame por favor esta situación de, de los carnets de conducir sé que hay un trato preferencial con, con chilenos y peruanos pero qué pasa si te quedas irregular pero sin embargo tienes si te, no, te tu. tiene te Si te quedas irregular mmm, No conduzcas así tengas la licencia internacional mm, No hombre mejor, mejor que la tengas pero no es recomendable claro no es recomendable ¿eh? no ya, te sé decir exacto cerrado, cerrado. Hombre, lo suyo claro. es sacarte la licencia internacional, que es lo que decíamos en el vídeo del otro día sí, y lo, lo que tengo, me has lo dicho tengo. tú ahora. Lo tengo, lo tengo. Pero no, estando irregular, línea. cuidado, cuidado, porque es que conducir aquí sin carne, eso es un delito, es muy grave. Y claro, si tienes el internacional, pero estás irregular, ahí entramos en un conflicto a lo mejor de leyes, yo qué sé, no no me gusta eso. ¿eh? Igual que otras no te cosas, digo que es una tontería, conducir <ríe> sin el carné bien. Ah, no. Es un delito. Claro. O sea, hablamos ya de delincuencia. Aquí o en China es lo mismo. Sí, verdad, o sea, claro, es que está en juego. Vale, eso sí que os lo digo claro, PRISLINES. ¿vale? Sí, sí, sí, sí, sí, Otra cosa, nos decían ¿cómo? ¿Cómo? comprar un coche. Tú puedes comprar un coche si quieres, pero claro, luego no lo conduzcas. Si no, <risa> claro. Mejor no lo compro. Es que ayer lo preguntaron en el vídeo de ayer. <risa> bueno, PRIXLINER, que no. que muchas gracias a WIPE. ¿Vale? Muchas gracias, gracias a, a todos vosotros, que tampoco eso es una idea, ¿vale? También venir a emprender. Es una idea buena, ¿vale? Que dejad las preguntas en los comentarios. Ahora me leo todo lo que habéis escrito en el chat. Si os ha gustado, por favor, dadle un like. Por favor, el que no esté suscrito, que se suscriba, ¿vale? Que siempre, siempre emitimos en directo. Y espero veros a todos en el próximo vídeo. Y muchas sí, gracias sí. a Wipe. Aquí vosotros sois eh, los protagonistas de este canal. Los prislines como Wipe. Uype, muchas gracias. por favor, lo de, lo de, noviembre, lo de en, noviembre. Exacto, lo de noviembre. Te miraré sí. si quieres. Bueno, estamos en contacto. Un abrazo a todos, Prilines. Chao, chao. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. chao. chao gracias. Chao. Gracias. Chao. gracias.